En este año 2020 surgió una serie de videos sobre la aparición de la llamada Llorona. Personas que durante la noche se vieron sorprendidas por un aterrador llanto que les heló la sangre. No mames, no mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Por dónde crees que se escuche, güey? No mames. ya por la carretera, güey. Y no nos creen, güey. No mames. No. Las apariciones se han registrado a lo largo y ancho del país. Las evidencias se han subido en todas las redes sociales. Pero, esos extraños gritos no es lo que todos piensan el lamento de la llorona y las brujas de Querétaro. A continuación les dejaré una serie de videos grabados este año, los cuales son de diferentes estados de la República Mexicana. Vamos a ver... Aquí a llegar a un lugar. Escuché algo al salir escucha algo a al salir aquí no sé pero me parece escuchar algo quién anda ahí aquí, Los perros están muy burrotados. Algo anda. Los perros están como asustados. Se pudo buscar. 4, que que 5, ponen loco 1, no 1, Son las dos de la mañana. Escuchen eso. No Se me está llenando. Como se habrán dado cuenta, los escenarios son diferentes, pero el audio es el mismo. Es claro que varias personas han estado usando el mismo audio para mostrarlo en sus videos, quizá para hacer alguna broma, o quizá para poder engañar a las personas. Afortunadamente ustedes me han estado enviando a mi correo el video original de donde fue extraído este audio. El video fue subido el 18 de septiembre del 2018, es decir, hace dos años, y los hechos ocurrieron en Cuernavaca, Morelos. Veamos el video. No. ¿Qué tienes? ¿Eh? No? ¿Eh? ¿De dónde eres? De Zoyuca. ¿Te soyuca? ¿Y qué andas haciendo por acá? Yo la quiero siguiendo a ella. ¿A quién? A ella la quiero siguiendo. ¿A ella? A siguiendo. ¿A ah, Dulce? ¿tienes Dulce? Mi esposa. ¿Tu esposa? <ríe> ah, Lo dejé sola aquí con mis Lo de ¡Piento! ¿Cómo te llamas? Juan Hernández ¿No? Núñez. Es un co... Tranquilízate, Juana. ¿Eh? Juan, Hernando. Juan Juan. Ah, ándale, tranquilízate, Juan. ¿Dónde? Ya. ya. Ya pasó. ¿Dónde? 33. Había tres para hacer dos. ¿Trabajas por acá? ¿No? Entonces. ¿Qué andas haciendo por acá? La yo en la no, que Vivo ¿No, en Tesayuca? ¿Sí, Juan es de Tesayuca. ¿Juan es yuca? ¿Y tú? La ¿Y cómo te llamas tú? Dulce Natalie. ¿Dulce Cuatro, uh -huh. sobre, con dos negros, blancos, antes, y so ¿Ya? ¿Estás tranquila? ¿Ya? Párate, camina. Allá era, vete, allá abajo de la banquita. Allá era, abajo de esas banquitas, para que no te estés mojando. No. Un guardia de seguridad encontró a esta mujer deambulando por las calles, claramente afectada de sus facultades mentales, ya que contestaba diversas cosas a las preguntas que se le hacían. Y aunque los lamentos son escalofriantes, Tristemente son de una persona que seguramente se encontraba en situación de calle. El video fue subido originalmente a Facebook y por el tipo de lamentos, algunos la señalaron como la llorona. Muchos piensan que este mismo audio fue utilizado en el video de Las Brujas de Querétaro. ¿Y saben qué? Tenían razón. Aquí podemos comparar estos dos audios. Me no, voy para mi casa, yo. ¿Qué perro escuchó? Ya, ya casi llego ya a mi casa, ay güey, tengo un pinche paniqueado, ay mi no, mamá me está ah, a su puta madre. su madre. Como podemos notar es un fragmento del original grabado en Cuernavaca. Podemos corroborar esta teoría ya que al inicio del video es donde podemos escuchar cómo vibra el celular y enseguida comienza una grabación. Ese audio es el del video de Cuernavaca. Ay, Ay, no me voy paniqueado. Por eso al correr, el audio del grito se sigue escuchando a la misma distancia, incluso hay vibración en el lamento, lo que nos indica que es por el movimiento del celular. Su puta madre! ¡No mames! En conclusión, quien armó este video lo ambientó con el audio de los gritos de esa pobre mujer que recorrió las calles de Cuernavaca en el 2018, de la cual, por cierto, no se sabe más. Compartan este video para que muchas otras más personas conozcan cuál era la verdad detrás de ese video viral de las brujas de Querétaro. No se dejen engañar, vamos a seguir investigando todos los fenómenos paranormales y misterios que surjan en internet. Con su ayuda vamos a lograr llegar a la verdad de todos ellos. Así que gracias por unirse a las filas de la Legión Oxlack con su suscripción, con su like, compartiendo este video y recomendando el canal. Mientras tanto me despido, mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente caso, donde juntos vamos a revelar la verdad. Hasta la próxima.